listos para nuestra próxima entrevista. Nuestro invitado lo vamos a conectar allí a través de videollamada porque se encuentra desde Jacopini. Le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Barrera que ya está con nosotros. Bienvenido Ignacio. ¿cómo Hola estás? Nacho, ¿cómo va? Buen día, ¿Buen día chicos, ¿cómo va? Muy, Muy bien. bien, ¿vos cómo estás? Bueno, queremos saber de qué se trata esta propuesta que nos traes ahora, Nacho. Bien, perfecto. Este viernes 2. Sábado 3 sí. y domingo 4 Ajá. le vamos a dar la bienvenida a la primavera con Jacopini Sur. Vamos. Fábrica nos dio la posibilidad de tener una liquidación de stock a precio de fábrica con un año de cuotas fijas y beneficios desde 300 mil a un millón de pesos. Excelente. ¿Y en la línea Volkswagen, verdad? En la línea Volkswagen, Perfecto. exacto. El equipo López los va a estar esperando a partir de las 9 de la mañana. Eh, de viernes, viernes, sábado y domingo, de 9 a más o menos 19 horas, sí. con las mejores promociones y un agasajo imperdible. Perfecto. Bueno, mostrarnos un poquito, Ignacio, los autos que tenés ahí, te digo, son una maravilla, contanos, no hace falta que hagas un recorrido, obviamente, sino mencionar los que estamos viendo allí en pantalla. Bien, perfecto. Este, por ejemplo, es el Polo Tren, es ideal para un primer vehículo. ¡Qué lindo. Un motor bastante confiable. Sí, Mira, acérquense. Perfecto, Ahí vamos. Se ve Nacho. Viene con, un, viene con un diseño de reconta moderno. Y después un auto un poco más familiar, que es el Volkswagen Virtus. Uh -huh. Que es más o menos la misma línea, solamente que viene con un baúl como para irnos de viaje o para tener los niños al colegio. Bastante bonito. Me encanta. Bien, Nacho, para que sepan. Sí. Sí, no, no, continúa, continúa. Bien, para que sepan, si no pueden venir, eh, que los vamos a estar esperando, pueden hacer WhatsApp, llamada perdida, al 261-2760-488 uh -huh. y nuestros asesores van a estar comunicándose con ustedes. Excelente, nosotros hemos compartido el número en pantalla Así que todos los que estén viendo en este momento Seguramente van a poder tomar nota Para poder contactarse por allí Bueno Nacho, entonces uno Si tiene la oportunidad de visitarlos este fin de semana Se va a encontrar con este agasajo Va a tener la oportunidad de ver los vehículos Y acceder a, a descuentos Y bonificaciones ¿Nos querés contar un poquito más de, de esos montos? ¿De cuántos son los descuentos? Bien, el que venga este fin de semana Va a tener un año de cuotas fijas sí, y descuento sí. desde mil hasta un millón, un millón y medio de pesos. Eh, es, un montón. es muchísimo, Nacho, un millón de pesos. Es muchísimo, sí, es un montón. Eso es lo que nos da fábrica al equipo López para que este viernes, sábado y domingo puedan venir a compartirlo con nosotros y empezar a soñar con su cero kilómetros. Además, el que tiene un usado, nosotros quédense tranquilos que lo tomamos al mejor precio. Bien. Perfecto. Las cuotas fijas son en pesos, ¿verdad, Nacho? cuotas fijas y en pesos bueno, y bueno, bárbaro. cabe recalcar sí. de que es muy lindo ver los autos por internet es muy lindo ver qué tal son, verlos en la calle pero bueno, este fin de semana también le vamos a dar la posibilidad que dentro de nuestro territorio manejen cualquier vehículo de la línea Volkswagen Ah, el test drive, el está test buenísimo drive porque es ahí te sacas la duda de si ese auto es el ideal para vos, claro. está buenísimo sí, que 3, 4 y 5, por ejemplo nos podemos eh, acercar. Dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro, perfecto. Viernes 2, sábado 3, domingo 4. Si quieren, se pueden venir con la familia. Ponemos a los niños atrás, ponemos el cochecito del bebé en el baúl y le damos la vuelta al territorio para que todos empecemos a soñar con el cero kilómetro. Muy bien. Nacho, contanos dónde están ubicados la dirección para que quienes estén interesados Calle. se puedan acercar y comentarnos también de los horarios, ¿no? Por supuesto. Bien. Calle San Martín Sur al 600 a partir de las 9 de la mañana hasta las 19, 20, 21 horas. Nosotros los vamos a estar esperando. Comuníquense al WhatsApp y eh, agenden su cita. Perfecto, encantó, gracias Nacho, Nacho. gracias Jacopini por estas novedades que nos han comentado. Beso grande, que sea con todos los éxitos. Bueno, sí, ojalá muchas familias mendocinas. Muchas gracias tocar. a ustedes. Re... Bien, recuerden, 261-2760-488. Sí. WhatsApp, perdida. Y coordinen su cita. Gracias, Excelente. Nacho. gracias, Nacho. Saludos. Gracias, chicos. Nacho, un abrazo. Que tengan muy buen